Gracias. Creo que tenemos una llamada en el aire antes de pasar con los WhatsApp, Sí, Buenos días. Buenos días. Buenos días. día. adelante. Está en el aire. Hermano, una preguntita. Te tengo tres preguntas. ¿Te las puedo hacer tres o es... Sí. ¿Usted está en el aire, en el programa, eh? Recuérdelo. Y es lado de nosotros, senador. Bueno.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 En el caso de Amilcar, él ha informado, él ha informado que está en, en una situación de, de, de cuarentena por su situación de salud, entonces él se ha preservado. Tenemos una llamadita, buenos días. Sí, buenos días, ya, ya, ¿cómo a, estás? Adelante. Dios diga? Heli, buenos días. Ah, venga, yo ya mira. Ah, Inmaculado, ¿cómo estás? Ah, Inmaculado. Estás en el aire, Inmaculada.